Carnaval y algunas lecturas, es lo que vamos a compartirles en el videoblog de Katia, así que acompáñenme. Negocios en digital Número 900. Wow. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de negocios en digital. Estamos en el episodio 900. Wow, qué emoción, qué alegría nos da de seguir día a día con ese compromiso que pues hace ya más de tres años eh, arrancamos con el podcast para ofrecerles a ustedes contenido de valor. Y ya saben que es viernes, por fin viernes vamos a hablar sobre el videoblog de Katia. Es decir, las historias de experiencias de Katia, su servidora, eh, como líder de una agencia de negocios B2B junto con su equipo. Así que, pues bueno, antes de entrar en materia, que bueno, ha sido una semana, digamos, relativamente corta porque ha sido el primer feriado. De carnaval estuvo lunes y martes también de feriado. Nosotros trabajamos un poquitín, pero sí que bajamos un poco las revoluciones para poder compartir con nuestra querida familia y amigos. Bueno, en todo caso, ya saben, siempre nuestro CTA principal. Si tú eres un eh, dueño de empresa, si eres un gerente de ventas, gerente de marketing, si estás en el negocio B2B, es decir, que tu cliente es otra empresa, seguro te va a interesar esta información necesitas captar eh, nuevos potenciales clientes para conseguir y de, obviamente transformarlos en clientes de manera constante. ¿Estoy equivocada o no? Porque esto es parte de que tu negocio pueda seguir creciendo en un futuro para que esto te ayude a pues, mejorar tu facturación y pues obviamente al final que tu empresa tenga eh, la presencia y ese crecimiento a futuro que tú quieres darlo. ¿Esto cómo se consigue? Pues bueno, si tú puedes implementar un sistema de generación de leads calificados eh, de manera constante, ¿no es cierto?, eh, dentro de tu empresa, pues estarías al otro lado. Habrías cumplido esto y pues estarías un poco eliminando esa incertidumbre de que si algún mes sí consigo nuevos clientes y en otros meses no. Pues bueno, a través de nuestras mentorías, Leads for Sales, katiaman.com slash mentorías pueden ver mucha más información así que les invitamos a que se suscriban todavía están a tiempo en la segunda edición que va a arrancar el 15 de marzo echarle un vistazo que eh, nos gustará que vean en detalle y al final si están interesados puedan rellenar el formulario para que eh, podamos validar si es que pues podemos hacer sinergia con ustedes y poderles colaborar. si está la empresa en un momento ideal para poder implementar estos sistemas de embudos. Bueno, nuevamente entramos en el videoblog de Katia y bueno, esta semana como les decía, pasé carnaval en la casa normalmente fines de semana o más bien dicho feriados no nos gusta salir hay mucho eh, mucha congestión mucha gente un, eh, no disfrutas tanto y bueno en fin eh, apoyando a mis hijos en algunos de sus proyectos estoy leyendo un libro también muy interesante que es esto es marketing bueno retomando la lectura porque de hecho yo empecé hace un par de meses atrás pero lo he dejado he dejado para que esta eh, lectura y pues bueno entonces, eh, he vuelto a leer, está muy bueno, es de Seth Godin. Eso por un lado. Por otro lado, hablamos, hoy tuvimos la quinta semana de Leads for Sales, de la primera edición, en la que comenzamos en la etapa número eh, dos, en la cual arrancamos la estrategia de prospección en LinkedIn. Nuestros eh, pupilos, o digamos, nuestros empresarios que están siendo mentorizados por nosotros, están aprendiendo ya cómo prospectar de manera efectiva en LinkedIn. Incluso, bueno, de manera general, esta etapa dura tres semanas, pero ya eh, vimos un poco un bosquejo de cuáles son las herramientas que vamos a utilizar y pues en profundidad la veremos en las dos semanas posteriores. Esto por un lado. Por otro lado, estamos optimizando nuestras campañas de Evergreen dentro de Facebook, que es otro mecanismo muy interesante ¿Qué tienes para conectar y hacer más puntos de contacto con tus potenciales clientes que estás trabajando en LinkedIn? Porque ya saben que hacer campañas en LinkedIn es costoso y se lo puede hacer de manera inteligente a través de esas campañas. Luego, bueno, seguimos siempre monitoreando y haciendo networking a través de lo que sabemos más hacer, que es las campañas para generación de oportunidades de negocio en eh, LinkedIn y pues bueno, estamos eh, midiendo los KPIs para ir validando eh, eh, cómo funciona eh, con un con ciertos parámetros, con otros no, pues es, es interesante, lo que no se mide, obviamente no crece. Eso por un lado y por otro, en las entrevistas del video podcast, bueno, tuvimos eh, en esta semana, hablamos con Diego Balseca, un eh, papá del de, de colegio de mis hijos que dio una charla muy interesante sobre su ciberseguridad, obviamente para el enfoque familiar, pero le trajimos acá para hablar sobre la ciberseguridad y cómo asegurar la información de la empresa. Así que si tú tienes una empresa y esto de pronto no lo tienes muy pulido, te va a encantar esta entrevista que va a salir este martes que viene Así que echarle un vistazo, no se lo pueden perder. Y pues nada, esto es la semana, así se acaba el videoblog número 9, no, el, el videoblog número 47 en este episodio número 900, así que realmente muy, muy bendecida y mil gracias a ustedes el, el, las descargas del video podcast siguen creciendo así que si saben, y si este contenido es de valor, por favor ayuden, es gratuito compártalo, lo hacemos con mucho amor eh, pues nos lleva nuestro tiempo nuestro esfuerzo, pero nuevamente con todo el amor del mundo para que podamos mejorar el ecosistema empresarial, así que desde aquí su servidora se despide, un abrazo chao, chao